Gracias por continuar con mi devocional diario Gracias, gracias, gracias por estar aquí Ahora que es 10 de mayo Una fecha importante en México Y no sé en cuántos países más Pero bueno, vamos a hablar sobre el amor Pero del amor de Dios para el mundo Ah, qué, qué hermoso es cuando podemos hablar del amor de Dios Que es para todo, para todo, para todo el mundo Y ese es el tema de hoy en y está basado en Juan 3, 16 hasta el 21. El amor de Dios para el mundo. Fíjese qué hermoso nos dice aquí la escritura, empezando ahí en el verso 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no muera. Fíjese qué, qué, qué tremendo. Para que todo aquel que en Él cree no muera, sino tenga vida eterna. Es lo maravilloso de Dios, que nos ofrece la vida eterna a través del Hijo. Así como los seres humanos vivimos en este mundo por el amor de una madre, que no importándole todo lo que pasa, desde que lo concibe hasta que da a luz, no importando el dolor, no importando el sufrimiento, no importando las incomodidades, pero una vez nacida la criatura, es un gran regocijo. Así es el amor de Dios. Y dice en el verso 17, porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo. Como una madre no tiene un hijo para nada más estar sufriendo. Dice aquí al final del verso 17, sino para salvarlo por medio de él. Cuando yo veo el amor de Dios, lo comparo mucho el de la madre. Esa madre amorosa que da todo, parece, es concebido dentro de ella. Así cada uno de nosotros ha sido concebido. En lo espiritual, por el amor de Dios, a través del Hijo. Veamos qué dice el verso 18. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y ahí está la bendición o la maldición, podríamos llamarlo de esa manera. ¿Dónde está el bien y dónde está el mal? Y todo es por no creer en el único Hijo de Dios. nos dice el verso 19, los que no creen ya han sido condenados. Pues... Como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Y así es, y así es, mi amado, mi amada. ¿Cuánta gente rechaza aún hoy mismo a Jesús? Sobre todo los que están haciendo violencia, los que están haciendo mal, los que están haciendo pecado, los que están viviendo una vida desordenada. No quieren saber nada de Dios, lo rechazan. No quieren saber nada de Jesús, lo rechazan más, dicen, no creo, no existe, no, hay, no está el Dios. Y cómo decir que esa está una blasfemia. Veamos lo que nos dice el verso 20. Todos los que hacen lo malo oigan la luz. Así está en la versión Dios habla hoy. Y Dios nos sigue hablando hoy, a través de las diferentes versiones que existen, unas más excelentes que otras, pero de todas formas, los que han hecho esas traducciones han querido plasmar en esas páginas. Un mensaje de parte de Dios. Y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Y así es. Es como un ocultamiento. Es como el rechazo. Es porque no quieren que nadie sepa lo que se hace. Como los que roban. Como los que hacen mal. Lo hacen a escondidas. Pero los que viven de acuerdo a la verdad. Como dice el verso 21. Se acercan a la luz. Para que se vea que todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios Cuando hacemos las cosas bajo la voluntad de Dios No hay ningún problema Todo es bendición Y a ustedes, mi amada A ustedes, mi amado Lo bendecimos en el nombre del Señor Y solamente una sugerencia Busquen, busquen de hacer el bien A todos, a todos A todos sus semejantes Oremos, Padre le adoramos Padre le bendecimos, honramos y glorificamos Su santo nombre Como no darle gracias Señor Por su amor, por su misericordia porque usted le ha placido dar a su Hijo en rescate de nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a vivir esa vida santa, esa vida de santidad, para que cuando se venga por su pueblo, podamos ir con usted a esas moradas celestiales y vivir por la eternidad con usted, porque ese es el plan suyo y es perfecto para su gloria y honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones y compartan este material.